Hola, sí, ¿qué tal? Eh, bueno, yo, a mí mis padres me metieron en el deporte, primero empecé jugando al tenis, empecé con siete años, me metieron un poco para que llevara una vida de deportista, de hacer deporte los fines de semana, así es como transcurrió mi vida hasta los 17 o 18 años, en vez de salir con mis amigos pues me dedicaba a entrenar, a viajar, a competir, y en un momento de mi vida decidí que tenía o que dedicarme profesionalmente al tenis o estudiar, porque era incompatible, no podía compaginar. Entonces decidí dejar el tenis y empecé, un amigo de mi hermano me dijo que, que probara a jugar al pádel que en ese momento, estoy hablando del año 96, tengo 42, pero 42 de verdad. De edad de la mujer. ¿Has no, visto, ha visto, ha visto. Eh, en el año 96, bueno, un amigo de mi hermano me dijo que existía el pádel, que probara, que era muy parecido, parecido al tenis. Entonces, nada, eh, comencé a jugar al, al pádel en, en Málaga con mis hermanas. Y bueno, ya llegó un momento en el que la gente me decía, bueno, tú puedes llegar a ser deportista profesional, a estar entre las primeras de España, tal. Y bueno, decidí dedicarme, me vine a Madrid precisamente como una beca eh, con la Universidad Europea. Y bueno, me, bueno es que... No, que tome, que tome que... nota, Francisco Victoria, que tome nota. Me pues siento, hay que dar Lo siento, deportista. siento. Eh, eh. Eh, bueno, estudié CAFI también, como to casi todos vosotros, terminé la carrera, la especialidad de gestión de instalaciones deportivas, y bueno, me dediqué al pádel, me fui a Castellón, estuve dirigiendo un club a la vez que, que, que competía. Y yo en realidad nunca, nunca pensé en dedicarme profesionalmente, sí que se fue dando, me gustaba mucho el deporte, dedicaba mi vida a ello y bueno, se fue dando y así surgió, básicamente. Bueno, pues vamos con, con Jennifer, porque yo, a ver, por ejemplo, Mirella Belmonte, a la que todos también conocéis, Mirella se dedicó a la natación porque tenía un problema de espalda, le recomendaron la natación para superar ese problema y terminó convirtiéndose en la gran campeona que, hoy, que es hoy día. ¿Algún problema tú, Jenny? No, no, problema. Bueno, yo, el mío era más grave, creo. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, yo creo que en nombre de las cinco quería agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria por habernos invitado y por haber hecho posible que estemos aquí. Es un placer. Y... Eh, bueno, ¿Tú que tú, tú estudiaste? ¿Relaciones públicas, diplomáticas? En la universidad. No, por favor. No, pues yo... Cómo, cómo empezó todo. En realidad yo y nosotros íbamos al río con mi familia y a mí me llegaba el agua a los tobillos y decía que me ahogaba, pero literalmente, no es broma. Entonces mis padres dijeron: esta niña tiene un problema, habrá que llevarla a natación, a que aprenda a nadar. El problema no tenía, grave, vamos. Eh, entonces, vamos, me llevaron arrastrando el primer día a la piscina, arrastrando que decía que no quería ir a la piscina, que no me gustaba el agua, Me llevaron, literalmente arrastrando, de verdad. Y, y ahí empezó todo, vamos, qué le iba a decir, ¿no? Empecé haciendo natación, hasta los 14 años hice, hice natación. Y a los 14 años siendo campeona de España junior y con un récord de España que suponía que bueno pues que prometía no que la natación se me daba bien y demás decido con toda mi cabezonería soy tauro eh, decido que quiero hacer waterpolo porque mis amigas hacen waterpolo entonces claro en, en el club nadie lo entendía en mi casa no lo entendían evidentemente. Eh, de hecho, mi padre, si estuviera aquí diría que no, pero es verdad, me dejó de hablar durante dos semanas porque le dije que me cambiaba a Waterpolo me dijo, pues yo ya no te llevo más a la piscina. Es verdad que le duró al hombre dos semanas, a las dos semanas, he la suerte de tener a la familia que siempre me ha llevado. Y así a Waterpolo, al año siguiente de, de, de… bueno, llevaba un año jugando y me llega la oportunidad de irme al Centro de Alto Rendimiento, a San Cugat. Y bueno, creo que uf, hay cosas en la vida que, que hay que atreverse, era irse de casa con 15 años, pero lo tenía muy claro, quería jugar a Waterpolo. Y ahí es cuando hace un poco el cambio, el chip de esto ya no es un hobby, ya no juego a waterpolo porque me lo paso bien con mis amigas, sino que quiero, vamos, desde bien pequeña había dicho que quería ir a los Juegos Olímpicos y ahora lo que digo es que la realidad ha superado todos los sueños que había tenido porque vamos, no solo fuimos, sino que vino todo lo que vino. Y esa es un poco la historia súper resumida. Muy bien. Miriam, tu historia. Aunque hemos, hemos conocido... Por favor, silencio. Me, me, me siento como... Perdonadme, pero es que como vengo de la clase tengo que andar, guardar silencio. Me sale solo, pero no, no, no quiere decir nada. Eh, Miriam, ya nos has explicado, nos has puesto un poco en situación antes un poco con, lo, con, con tu problemática, pero ¿por qué te inicias en el boxeo? No, más que iniciarme en el boxeo yo ya hacía eh, deporte de contacto. Yo antes hacía full contact, vale, que es otra modalidad, con piernas y, y manos, y empecé ahí, lo único que, bueno, a a partir de unos 17, 18 años casi llegando, me partí el aductor y por no dejar esta, este deporte, que al final es un deporte que, que a mí me gusta muchísimo más que nada por los valores que da eh, y lo que tú mismo eh, llegas a, a crear en ti, ¿sabes? Eh, una seguridad, o ciertas, ciertos valores que, que a mí me han gustado mucho siempre este deporte y no lo quise dejar, pero sí que es verdad que, bueno, que la, la vida te pega de vez en cuando Algún puñetazo de izquierda que no te esperas, y nunca mejor dicho, la verdad. Eh, y se te cae todo, todo lo que tú pensabas se te cae, pero no obstante, yo seguía con mi pequeño sueño de ser campeona mundial eh, y retomas. Y retomas, curiosamente, sin autoestima, sin, sin ningún tipo de aliciente, sin nada, pero vuelves a retomar porque, porque sí, porque aún sí que ese pequeño sueño ahí en, en tu cabeza entonces vuelves a retomar eh, y, y empieza como, como para fortalecer algo que tú tienes dentro, que has perdido. Y eh, empecé pues eso, para pa volver otra vez a empezar, para tener otra vez cerca a mis amigos, volver a coger un poco la forma, volver a coger todo. Pero de repente ya subes ahí, te encuentras preparada y empiezas con el primer campeonato de Madrid eh, hasta un octavo campeonato de Madrid que lo vas ganando. Vienen los campeonatos de España, los vas ganando, llega la selección española y te ficha y sigues ganando eh, y de repente ya, ya te lo tomas como algo que dices, madre mía, pues empecé por, por otra vez llenarme por dentro y, y sí que es verdad que al principio boxeaba con mucha rabia y mucho odio por, por, por ciertas cosas que te pasan en la vida y ahora resulta de que me subo a un rincón, una sonrisa de oreja a oreja y aún la gente no lo entiende. Uh -huh. Pero para mí sí... Entonces yo sigo pensando de que quiero ser campeona de Europa a corto plazo, que ya queda poquito, y campeona mundial, si puede ser. O sea que todo empezó por ciertas cosas que pasan en la vida y, y por los valores que inculca este deporte. Pero vamos, que yo ya desde muy pequeña, desde que tenía 14 años, es un deporte que siempre me llamó la, la, la atención. Pero vamos, por, por lo que lleva a cabo, y, y ya que son todos, eran hombres, porque todos son hombres, pero bueno, eso es lo que más me, me gustaba, que fueran todos hombres, pero más que nada por el respeto que a mí me han dado siempre y por volver a coger esa confianza en ellos, que no todos los hombres son iguales. Esperamos bueno. que tanto mis compañeros y mis compañeras aún siguen empujando para llegar yo a mi meta. Ese fue, ese fue el, el, el querer yo estar en, en el deporte que estoy ahora. Y espero que siga, o sea que <ríe> le dejo a mi compañera. <risa> Lourdes creo creo que comparte el micrófono con Eva. ¿no? Vamos, vamos a dejar este por aquí para, para Miriam, Jennifer y Carolina y ese lo compartes con, con Eva. Bueno, vale, cuéntanos sí, tu, tu caso, Lourdes. Mi historia, ¿Sí? vale. Pues empecé con tres, cuatro años en ballet, porque tenía un problema en los pies, el médico me lo recomendó, tenía los pies planos, así que bueno, empecé en ballet. Y bueno. Vi que me, que me aburría, ¿no? que siempre la misma música, los mismos movimientos y necesitaba pues, algo más dinámico. Por lo tanto, empecé como actividad extraescolar con cinco añitos, haciendo gimnasia rítmica. Y de ahí vieron desde el club de Córdoba que tenía potencial, así que para competir tanto en la provincia como fuera de la provincia. Así que bueno, empecé en el club… Me, al principio fue como un juego, me gustaba mucho, me divertía mucho también. Siempre he sido la más pequeña de mi grupo. Y bueno, de ahí pasé a entrenar un fin de semana en Marbella, donde estaba el centro de alto rendimiento de Andalucía, hasta que bueno, fui superando controles y la seleccionadora de la selección española me, me fichó. Así que, bueno, con 12 años me propusieron entrar en la selección española, que está aquí en Madrid. Y desde los 12 años hasta ahora, que tengo 22, pues sigo perteneciendo al equipo. Sigo disfrutando con la gimnasia. Ahora mismo, de otra forma. sí que sigo vinculada, pero no estoy compitiendo. Y realmente nunca he pensado en, desde pequeña, no pensaba en entrar en la selección española... No sabía ni lo que era un juego olímpico, simplemente eso empecé como un juego, era un juego para mí, me divertía, disfrutaba. e Iba superando obstáculos y aceptando todo lo que me venía. Fue, fue duro, ha sido duro el camino hasta allí, por supuesto, hemos tenido éxitos, pero también ha sido muy duro dejar a mis padres, a mi familia con 12 años no es algo fácil. Pero bueno, siempre he contado con su cariño, con su apoyo. Gracias a ellos estoy aquí a día de hoy porque, bueno, si no, si no me hubieran apoyado tanto, si no hubiera sentido su cariño, no, no hubiera llegado a nada. Entonces, bueno, esa es un poco mi historia. Muy bien. <risa> bueno, Eva, finalmente tú cuéntanos un poco por qué. Al margen del deporte, como, como Carolina, y no sé si como al resto te ha dado tiempo a, a, a estudiar una carrera, a hacer una carrera. Sí, bueno, es que como yo he sido como un poco al revés. Yo mm -hmm. empecé mi formación antes de, de, de dedicarme profesionalmente al deporte. Yo siempre he estado vinculada al deporte porque me ha gustado, siempre he hecho muchísimo deporte durante toda mi vida. Y bueno, yo soy abogada, estudié Derecho, ejercía como abogada cuando... Cuando ocurrió el accidente, y bueno, y practicaba el triatlón un poco como hobby, sí que competía a nivel nacional con mi club, y, y me encantaba, era una cosa que me encantaba. El día, bueno, como hemos contado hace cuatro años, pues sufrí un accidente, y bueno, pues sí que es verdad que, que en el momento que, que me ocurrió el accidente, obviamente no pensaba en, en lo que ha ocurrido durante todos estos cuatro años. Eh, simplemente yo me preocupaba mucho por mi familia que estuviesen bien que bueno pues que, que superaran este este bache porque tú sabes lo que sientes pero en realidad tu familia es la que está ahí apoyándote y, y lo pasaron muy mal y desde el primer momento que, que pasó, tuve muchísimo apoyo del mundo del deporte, vino muchísima gente a verme, a apoyarme, a contarme que lo que era el deporte paralímpico, que yo era totalmente desconocedora de ello, mira que me gusta mucho el deporte, lo he seguido toda la vida, y el deporte paralímpico para mí era una cosa desconocida. Eh, me, me dijeron que podía seguir haciendo triatlón, que estaba la modalidad de para triatlón y yo que soy muy cabezota y que... Tengo que hacerlo porque se me pone entre ceja y ceja. Eh, salí del hospital ya con una handbike, que es una bicicleta adaptada, y buscándome la vida pues un poco para conseguir una silla de atletismo, bueno, no el triatlón es nadar, montar en bici y correr, y yo necesito una bici para eh, adaptada, que lo, la doy así con las manos, que se llama handbike, y una silla de atletismo para hacer la, el, lo que es la carrera, que bueno, es esta, que vamos metidos como de rodillas, que tiene una, una rueda delante y es una esta, que la tengo tatuada. Me la tatué porque la odiaba, ¿eh? Cuando el, el primer día que me monté en aquella cosa yo dije, esto es el carro del infierno, lo llamaba. Yo, pero esto que tiene, no tiene nada que ver con correr, bueno, era un poquillo, un poquito duro, y la verdad. Y bueno, y empecé así un poco como para poder seguir haciendo deporte, encontrarme otra vez, pues poder entrenar con mi gente, pero no pensé que que a día de hoy me fuera a dedicar profesionalmente a ello. Vi que tenía opciones, vi que tenía mucho apoyo de mi familia, 100%, sin ellos no podría, o sea, a mi padre le tengo al hombre todo el día conmigo de, vamos, de, de apoyo incondicional. Y, y bueno, a día de hoy, pues lo que comentabas, es que ayer vine de París, que fue mi, mi 13 maratón, eh, estoy en el, la primera en el ranking mundial de para triatlón siendo duro porque además eh, seguramente para Tokio ya incluyan mi categoría en los juegos que ve para Río no fue y bueno, ahí estamos intentando estar arriba en el ranking para ver si se cumple mi sueño de poder ir a unos juegos y si no, pues nada seguiremos por estar arriba en el ranking y bueno, luchando día a día, porque Bien. esto es así, la vida Bueno bueno, qué, qué, qué más cosas odias, Eva? Porque veo que llevas otro tatuaje aquí. No, con este tatuaje pone no, es que este, Ah, este, este, este no, este lo amo, es que soy muy, claro, ideal, vale. muy animalista. O sea, no, no quiere decir que odies todo lo que llevas, ¿no? no, no, no. <risa> vale, vale, estupendo. Bueno, la presentación ya la hicimos, ellas nos, nos han explicado cómo llegaron a su deporte, cómo han llegado a ser profesionales del deporte y a mí se me ocurre Preguntarles, me gustaría que fuera una, una charla interactiva, es decir, que, que, que opinéis cualquiera en cualquier momento, que os cortéis, que estéis a favor o en contra. Por el hecho de ser mujeres, habéis encontrado más dificultades para, para realizar la práctica deportiva, para ser profesionales del, del deporte. ¿Habéis buscado comparación con, con los hombres y habéis visto que habéis tenido más dificultades en practicar vuestro deporte? ¿Quién empieza? Vamos a empezar por, por Eva, precisamente. Sí. Hemos terminado por ti, pues empezamos por ti. Bueno, mí. yo de que durante toda mi vida te, te, te, bueno, te das cuenta de que la chica que practica mucho deporte es diferente. Como que desde pequeños es más común que los chicos practiquen deporte o que les guste mucho más el deporte. Yo entre mis amigas siempre era la rara que siempre estaba con la bici, metida en el agua con las zapatillas, con, pero bueno, en ese sentido eh, es, un poco, es un poco social. Ahora, en el momento profesional, el, la dificultad que, que te encuentras es a lo mejor un poco los apoyos de, de los patrocinadores. Tenemos menos visibilidad, hay menos participación de mujeres, con lo que eso conlleva a que haya menos apoyo, porque hay menos visibilidad. Entonces, pues bueno, ahí estamos luchando. En triatlón, de hecho, no incluyeron mi categoría porque éramos pocas mujeres, por eso nos incluyó al principio en, en Río. Sí que es verdad que ahora está habiendo más participación en paratriatlón en silla de ruedas de chicas y bueno, ahí en España soy la única. Entonces, eh, lo que a mí me gustaría, aparte de, bueno, de cumplir mi sueño, es que vean otras chicas en silla de ruedas, que se puede practicar deporte, que se puede se puede disfrutar de él, porque si ya para una mujer que no tiene ningún tipo de discapacidad eh, muchas veces encuentra muchas barreras, a lo mejor para las chicas que, pues eso, que tenemos discapacidad, pues incluso ni se lo plantean, porque se piensan que no vamos a poder. Y me gustaría, pues, eh, con mi experiencia, pues dar el ejemplo de que se animen, aunque sea a nivel... Ah, pues a nivel aficionado, de, aficionado a porque ya no es solo los beneficios que tiene el deporte que todos lo sabemos, sino que socialmente eh, te integra muchísimo el deporte. Yo pensé que cuando saliese a la calle después de estar seis meses eh, ingresada en un hospital eh, me iba, iba a ser la rara, la diferente, la que iba en silla de ruedas y a día de hoy gracias al deporte cada vez me integro más. Me gusta llamar deporte integración, no el deporte para discapacitados. Y, y bueno, que todo el mundo lo normalice, lo vea normal y que... Y ya no por ser mujer, sino mujer y con discapacidad. Entonces, se, se Más suma difícil todavía. Y, sí. Bueno, yo por seguir, podéis intervenir cualquiera, pero por seguir con Miriam en un deporte tradicionalmente machista como el boxeo, ¿cómo has encajado tú ahí? ¿Qué dificultades has tenido? Pues mira, nacionalmente la verdad es que encajé muy bien, sobre todo en gimnasios, en gimnasios cercanos, donde yo suelo entrenar. Te llaman la reina, por cierto. ¿no? Sí. Sí, porque, porque al final es, es, es respeto. O sea, yo creo que eso también me lo ha ganado un poco a pulso, porque yo siempre he tenido que respetar a, todo y a todos y a todas, ¿vale? cosa que yo también he querido que eso se me haga conmigo. Entonces, sinceramente, en, en, en, en mi gimnasio normal, los gimnasios que yo suelo fre frecuentar para entrenar, eh, siempre ha habido un grandísimo respeto. De hecho, yo, a los hombres con los que yo me he ido topando, que ahora hay hombres y mujeres en, en los gimnasios, porque el boxeo está en auge, pero anteriormente no, yo aquí llevo muchos años, entonces sinceramente los llamo mis caballeros, porque han tenido un respeto conmigo increíble, donde siempre me han ayudado en todo, para todo, eh, cuando ha hecho falta empujarme, cuando ya te faltan esas tres o cuatro zancadas para llegar a la meta tan cogido, tan empujado, para que ellos siempre han estado conmigo ahí, yo no puedo decir eso, pero, pero en, en nacionalmente entrenando ya deportivamente, ¿Vale? Sí que es verdad que las mujeres en este, en este deporte sí que hemos sufrido mucho más. De hecho, yo me quedé por muy poco, por llegar a Brasil, por el tema de las categorías. Las categorías va por peso. Y tú imagínate, en, en las categorías de los hombres está desde 48 kilos hasta peso pesado. En categorías de mujeres, en el tema amateur, ¿vale? había 51, 60 y 75. Tres pesos. O sea, fíjate, de tener casi los 12, 15 pesos que tiene el hombre a solo tres pesos en la mujer para poder llegar a, a unas olimpiadas. Bueno, pues yo también, es verdad que me encabezoné muchísimo, ¿sabes? Entonces, sinceramente, teníamos tres chicas en las cuales sabíamos que íbamos a ir y teníamos que coger y lograr esa clasificación para, para Brasil. Yo, la verdad, es que mi categoría es 64 kilos. Me no hubiera sido más fácil llegar a 60 pero ahí ya estaba vacante por otra compañera, ¿vale?, que también tiene un mogollón de títulos. Pero, ¿qué pasaba?, que yo me encabezoné, y lo más fácil para mí, pues, era coger y entrar en ese, en ese tipo de, y volver a luchar con alguna de ellas que ya estuviera, porque al final el sueño de cada uno es coger y, y querer llegar a meta. Y yo tuve que estar de 64, subir a 75, cosa que me faltó una persona en el europeo para clasificar, pero en… perdí… Perdí por, por poco porque ganó la húngara, entonces me quedé sin nada, eh, pero yo seguía encabezonada y el seleccionador me comentó de que a, había una plaza. Y yo con la sonrisa, ¿dónde, dónde, cómo, cómo hay que hacer? Me dice, sí, pero en 60 kilos. Bueno. Pero, qué hice, yo, ¿qué hice yo? Pues sinceramente, el sueño de cada persona es el de cada persona. Pues en un mes y una semana, las locuras que comentábamos anteriormente en la mesa, pues sí que es verdad que bajé 15 kilos en, en un mes y una semana cualquier la... hay... pregunta me que, que les des el truco, que cómo se hace eso, ¿no? Pues sinceramente comer mucho, es curioso, ¿eh? Y comer mucho eh, e hidratarse muy, muy bien todos los días. Lo único que, claro, no comer lo que cada uno queremos. Uh -huh. Es comer lo justo y mucho pescado. Desde entonces no lo como. <risa> <risa> eh, pero sí que verdad es verdad que me faltó nada. Y por la misma impotencia... Por esa misma rabia, ¿sabes? Porque al final vas sabiendo de que solo te queda esa oportunidad. <risa> eh, lo que es el deportista de élite, cuando no llegamos a esa meta, sí que es verdad que te llega un, un estado de ánimo. Pero bueno, siempre piénsate que siempre hay algo más. Siempre va a haber algo más. Nunca, no, yo nunca me he quedado quieta. No, no ha podido ser, pero hay, hay que seguir dando pasos. Uh -huh. Porque si te quedas quieta, al final te quedas donde estás. Uh -huh. Y la verdad es que en ese aspecto sí que es verdad que me dio mucho rabia. En, en, en el tema del deporte ya profesional para poder ir a Tokio el, el que te cerrara las puertas porque solo hay tres categorías en mujeres y todas en, en hombres bueno, para, estás, estás para, para Tokio estás preparándote para ver, el peso que sea pero vas a, ya, a pero Tokio. es complicado ahora porque yo ya estoy en el ámbito profesional, no estoy uh -huh. en el amateur uh -huh. es verdad que ahora se han, se han uh -huh. fusionado pero yo no sé si a lo mejor darán, volvemos al tema de la mujer, en el hombre está el hombre Me puede claro. llegar pero la mujer aún no ha, dado, no ha dado que digan, ahora sí la mujer puede, aunque sea profesional, puede llegar a, a meterse en el, en el ámbito amateur, pero en, en la competición para poder llegar a clasificar. Todavía quedan cosas y no queda tanto tiempo. Hombre, porque Hazme caso que tienes que estar muy preparada. Ya, ya, sí. Bueno, bien. Bien, pero lo importante es que se reconozca ese derecho a que estéis en los, Hombre, en los Juegos supero, Olímpicos... porque supero. ...para que ahora estéis los, los profesionales, ahora, fíjate ahora, si están... No, si la cuestión es que ahora que yo ya me he ido, sí. ahora han metido dos categorías más... Vaya por Dios. ...y ahí no llego, bueno, pero bueno, no pasa nada... Bueno, bueno chicas, decidme, comentar vosotras... Eh... A ver, yo, yo siguiendo un poco en la línea de categorías que hablamos... O sea, ...la desigualdad en el deporte femenino existe, o sea, en Waterpolo, por ejemplo... ...nosotras eh, nos clasificamos en Londres por primera vez en la historia... Pero en el preolímpico del 2004 y en el preolímpico del 2008 nos quedamos fuera por un gol. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué hay desigualdad? Los, los chicos clasifican 12 equipos y las chicas 8. ¿Por qué? Porque hay menos es, practicantes es, también. ¿o es? es igual, no, no, hay equipos para conseguir ¿Sí? los 12 equipos, de, por, por supuesto, vamos. Y hay chicas que juegan a waterpolo, pues bueno, estas cosas tenemos que, que luchar con ellas también. Pero yo creo que en lo que sí que hemos tenido que luchar las chicas es en los estereotipos sociales, ¿no? Un poco del deporte, yo recuerdo de pequeña, bueno, primero de querer hacer waterpolo. No, no, el waterpolo es masculino. No, no, el waterpolo también lo practican chicas, el waterpolo no es masculino. ¿Cuál era la...? Pues, yo creo que algo sí ha cambiado, que es que... En aquel momento los referentes eran masculinos, o sea, todo el mundo conocía este arte, la selección del 92, del 96, etc. Yo creo que el deporte femenino ha cambiado algo, ahora hay referentes femeninas, ¿no? Lo que decía un poco Eva, o sea, se necesitan referentes para que haya más practicantes, para que haya más deportistas, Entonces, eso ha cambiado, ahora mismo las, las niñas de waterpolo pueden querer, querer ser como cualquiera de, de la selección. En todos los deportes hay referentes, en vamos, todas las que estamos aquí creo que… Eh, Pueden ser las niñas, quieren, quieren ser como ellas, seguro, estoy convencida. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando y luego hemos luchado también eso con estereotipos. A mí de pequeña me decían es que tienes mucho brazo, es que tienes mucha espalda, es que pareces un chico. Bueno, vale, pues es, es lo que hay que ya, ya, es que esto es mi deporte, es que tengo que estar así. Eh, era mi sueño, lo tenía muy claro, pero es verdad que tienes que, que luchar contra estas cosas. Uh -huh. Bueno, en mi caso... En el pádel, desgraciadamente hay, hay bastante tenemos bastantes dificultades. Es cierto que está, está mejorando mucho, pero todavía tenemos problemas pues con tema de los premios que cobramos cuatro veces menos que los chicos, eh, con tema de pistas, por ejemplo para jugar en la pista central tienes que estar prácticamente tienes que llegar a semifinales. Los chicos juegan todos los partidos en la pista central. Eh, el tema de los horarios, que nos suelen poner los peores horarios, a las 9 de la mañana un domingo, en, en horas que no son centrales. Luego el tema de la participación de la mujer, sí que hay, hay, hay menos jugadoras. ¿Por qué hay menos jugadoras? Pues porque no nos podemos dedicar profesionalmente eh, precisamente por el tema de los premios. Los patrocinadores eh, pagan menos precisamente porque no juegas a lo mejor en pista central, se te ve menos en medios… Entonces yo creo que es un poco el pez que se muerde en la cola. Eh, todo esto hace que, que, que, que, la, que, la, que la mujer, al ser menos vista y al, y al cobrar menos, pues que no se pueda dedicar. Eh, de hecho, yo diría que dedicarse profesionalmente al pádel pueden haber tres parejas, cuatro nada más. Porque luego el resto tienen todas que trabajar y que tienen, tienen por ejemplo, muchas dan clases, se están dirigiendo clubes. Y claro, tienen que competir de martes a domingo. ¿Cómo dejas tu trabajo? Es muy complicado. Entonces sí que es cierto que tengo muchas dificultades. Nosotros pagamos lo mismo a los entrenadores, nos cuestan lo mismo los viajes. Ahora, por ejemplo, en el, en el Campeonato de España eh, a los chicos le pagan más en dietas que a las chicas o más por, por desplazamiento cuando pagamos lo mismo. O sea, que hay bastante desigualdad. En el padre es cierto que está mejorando poquito a poco y cada año está mejorando mucho, pero bueno, todavía esa desigualdad, desgraciadamente, existe. ¿El orden es? A ver, pues en mi caso la gimnasia rítmica es un deporte que la mayoría de las que la practicamos somos, somos mujeres. Es verdad que a día de hoy están aumentando mucho las licencias operativas de, de los chicos… Entonces, a día de hoy, hay más, hay más hombres también. Si sí hay que luchar, más que nada, eh, el deporte femenino-masculino, porque creo que las chicas somos un poco invisibles, ¿no?, en el deporte. Y, y creo que, bueno, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres, de 17 medallas, las mujeres consiguieron 11 medallas. En los Juegos Olímpicos de Río, de 17 medallas, las mujeres conseguimos 9 medallas. En cambio, bueno, pues eh, los medios de comunicación, como todos sabéis, pues sí que es verdad que nos sentimos un poco invisibles porque mmm, creo que no se nos da el valor, ¿no? O no se nos valora todo lo que merecemos, dado que hemos conseguido unos éxitos bestiales. Por ejemplo, tengo que decir así: o sea, hemos ido creciendo cada vez más, consiguiendo cada vez más éxito. y a día de hoy es verdad que la cosa está mejorando, salimos más medios de comunicación, pero aún así nos falta mucho. Cuando nosotros decimos un ejemplo, mmm, hoy juega la selección española de fútbol, pensamos directamente en la masculina, o sea, eh, directamente hablando, asociamos el deporte con eh, el género masculino, lo asociamos sin querer, pero es así. Y eso está muy mal, yo creo que eso debería de cambiar porque, bueno, trabajamos para ello, ¿no? Trabajamos para… y nos sacrificamos también… Eh, ...cosas personales para, para llegar arriba, para que se nos valore igual. Eh, hablando de estereotipos, bueno, el estereotipo masculino pues, siempre es como más fuerte, ¿no? Más fuerte, más dominio y el femenino siempre es más delicado, más bello, pero no es así. La gimnasia rítmica, por ejemplo, estoy harta de que digan que es un deporte delicado. No, no es un deporte delicado, no es un deporte delicado. Entrenamos siete horas al día, necesita mucha fuerza, mucha potencia... Para, para hacer todos los ejercicios que hacemos, mucha coordinación y también dominio. Por lo tanto, eso creo que debería de cambiar a día de hoy, que ya es hora. Bueno, ¿qué, qué consideráis que sería fundamental para equipararos a, a, al, al deporte masculino o a la cobertura que tienen los deportes masculinos? Precisamente no hablabais antes, o hablaba Carolina, del, del tema económico. No sé si, si, si seguisteis hace poco, me parece que fue la selección danesa de fútbol, no sé si era, la, sí, me parece que era la danesa o... o la, o la, de Noruega, o la de Noruega, que, que hubo una huelga y, y, los, y, y los chicos no jugaron para que las, a las chicas les pagasen eh, lo, lo mismo que a los chicos. ¿Lo consideráis esto justo? O sea, el, es, es, ¿Es equiparable a todos los niveles el deporte masculino con el femenino? Por ejemplo, ¿Vosotras, vosotras seríais capaces o habéis vivido profesionalmente del deporte o vivís profesionalmente del deporte, me refiero económicamente, como pueden vivir muchos, muchos deportistas. ¿Vosotras? ¿Podéis vivir económicamente del deporte, Carolina? Bueno, yo personalmente eh, me incluyo entre esas, gracias a Dios, entre esas dos o tres parejas que, que podemos vivir del deporte. Puedo vivir, si yo, por ejemplo, me retirara este año, tendría dinero, entre comillas, para vivir un año más, pero luego ya tengo que, que evidentemente, buscarme un trabajo, y, o sea, que no es como el tenis o, o, u otros deportes. Así que ahora mismo me puedo dedicar profesionalmente eh, este año y si me retirada tendría que hay ir haciendo muchas y e ir pensando en qué trabajar. Que, evidentemente, aunque ganara dinero para estar luego sin trabajar, igual porque, porque hay que hacer cosas, está claro. Pero bueno, eh, en el padel, como te digo, desgraciadamente ese privilegio lo tienen en chicas. Pocas, pocas parejas. ¿no? Muy pocas parejas. Yo soy una de ellas. Eh, Jenny, ¿tú has vivido profesionalmente del waterpolo? Sí, a ver, yo también soy de las afortunadas que puede vivir del deporte, pero en nuestro caso, pues más o menos lo mismo. Puedes vivir del waterpolo si estás en la selección y si dependes de las becas del Estado, pero al final las becas dependemos de resultados. O sea. Tú te vas a unos Juegos Olímpicos y no solo te juegas el eh, ir a unos Juegos Olímpicos, sino que te juegas el sueldo de los próximos cuatro años. O sea, si pierdes, eh, las becas se acaban. Nosotros vivimos al día por becas y si no hay resultados, no hay dinero. Claro, es que a veces la presión ya no es solo que te la juegas en un partido, sino que te estás jugando el, poderte, el poder seguir dedicándote a esto o no. Entonces yo creo que eso es, vamos, o sea, es una de las cosas que debería de cambiar. Como decía Carolina, yo empecé a trabajar el día que dejé el waterpolo, el día siguiente empecé a trabajar, porque que necesitaba trabajar, evidentemente, porque nosotros nos ganamos la vida para vivirla, o sea, ya está, no, no nos va a retirar esto. Y luego, hablando de lo que decías, de un poco qué soluciones tenemos a esto, yo creo que hay que generar fans eh, del deporte femenino, que esto genere visibilidad, o sea, los medios de comunicación, darnos visibilidad, y si hay visibilidad, lo hemos hablado también, habrá más patrocinadores, habrá más marcas, habrá más ayudas, y esto para mí creo que es imprescindible para darle una vuelta más a... ...a colocar el deporte femenino donde se merece, básicamente. ¿Qué, qué, qué os parece que el, que el fútbol femenino esté, esté subiendo tanto... ...y que ahora podamos asistir a encuentros de fútbol... De determinados partidos tipo Atlético de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, que, que, que llenan 35.000 espectadores. Y tal. Bueno, no son los 80.000 o 90.000 de un, de, un de un partido masculino, pero, pero eso está subiendo, está, está cogiendo a ojo pero el fútbol Jesús, femenino. De un partido masculino del Barça, el Atleti y el Madrid. O sea, sí, ya claro, está. Sí, sí. Es que no, los otros, a veces, el Wanda el otro día se abrió y fueron 22.000 personas mm -hmm. o al sea, Wanda en femenino. Mm -hmm. o sea, eh, creo que. Si lo pones, la gente lo ve. Yo ahora mismo estoy, estoy trabajando en Iberdrola y estoy un poco con eso, con la visibilidad del deporte femenino. Nuestro gran objetivo es darle visibilidad. Estamos ayudando a 15 federaciones, pero el gran objetivo es la visibilidad. Y creo que el fútbol femenino, el gran empuje ha sido que ahora tiene más visibilidad y la gente lo sigue más, evidentemente. Sí, Liga Iberdrola, ¿no? Liga Iberdrola. Bueno, Miriam, ¿tú vives profesionalmente del, del boxeo o no? No, no, se puede. La verdad es que, bueno, en este deporte, pero ni tanto en masculino ni en femenino, o sea, ya te hablo eh, globalmente, ¿vale? Yo aún sigo trabajando, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos que tener sponsor y que, como bien dice ella, lo que tenemos que hacer es coger, tener, tener eh, llegar a, a ser primeras para que te den unas becas. O sea, tú tienes que, pero claro, no es una beca que te diga te va a durar para toda la vida y poder dedicarme a mi deporte hasta que yo me quiera retirar, ¿no? Resultados tiene pecas, no hay resultados, te dan un, un tiempo circunstancial donde ahí vas a tener un dinero donde te puedes coger y amoldar y guardar. Pero ya está, pero, pero tienes es, que subsistir. Pero Yo, en el deporte masculino pasa lo mismo, ¿no? Quiero decir, menos el fútbol, que, son, que es la excepción que confirma. Eh, también en el resto de deportes olímpicos, así decirlo, con becasado, etcétera, etcétera, etc., tienes que ganar también. No, no, todo, todo es. Si tú tienes eh, podio... Tienes, tienes pecas si no tienes podium, a seguir luchando, pero claro, tú luchas, si es una persona sola y a lo mejor eres muy joven, ¿vale? Digo, Pero yo tengo, tengo hipoteca, tengo familia, tengo dos niños, tengo mil cosas, donde no solo te vale con que yo me levante por la mañana si quieres ser deportista, uh -huh. ¿sabes? Ahí tienes que tener sponsors, yo tengo la suerte de que SACIR me está apoyando a muerte. Y venezuela ahora está, se está metiendo con, con varias federaciones donde también han metido al boxeo donde también... La liga también está ayudando, sí. ¿no? No, aquí todo, todo cualquier sponsor que pueda coger y aportar y apoyar a deportistas femeninas, donde den más visibilidad, igual que eh, todo lo que es... Eh, eh, que, que den que den un poco de salida, pero en periódicos, en televisión, que se vea, pero si no la gente no lo sigue, lo sigue la gente que, que a lo mejor nosotros, los seguidores que podamos o, o lleguemos a tener, te siguen porque te, te conocen, porque te apoyan, pero... Lo quiere saber mucha gente. Si la gente no lo sabe, ahora mismo la mayoría de la gente que hay aquí viendo, si yo ahora mismo digo, oye chicos, que peleo este sábado, a lo mejor tienen esa curiosidad y vienen a verme todos. ¿Me entiendes? Pero si ellos no lo saben y no se ven... cuando peleas? ¿Cuándo lado, peleas? El día 2, pero en, en venga, La Coruña... Para Galicia, todos para Galicia. <risa> <risa> <risa> no, mía, yo encantada, mía, que se vengan todos. <risa> Bueno, por lo menos, por lo menos, mira, no me calo, mira. Bueno, por lo menos mira, mira cómo te apoyan, ¿no? Mira cómo si, te apoyan. Vamos, y si ponen un autobús que nos vayamos todos para allá, dime que no. Entonces eh, vienen conmigo. Mira, hay, hay que proponerle, hay que proponerle proponer a la Universidad Francisco de Victoria que flete unos autobuses o algo para ir a ver a Miriam su combate. ¿eh? Le digo yo que por el autobús se vienen todos. Mira las caras, mira las sí, caras. Diríais, ¿quién se apuntaría a ir al combate de Miriam? Mira. Venga, esas manos, va. Pa, dos para arriba. Se me vienen todos. Venga, no, no. venga, venga, pues nada, ahí está. Ahí lanzamos, hay que dar el guante lanzado. Hay que dar el guante lanzado. Bueno, Eva, tú, tú, no, tú no ibas a vivir del, del, del triatlón porque tú eras abogado, ¿no? Y tú, tu, y tu, esta y tu, tu, eh, tu digamos, tu, tu objetivo no, no era vivir del, del deporte profesional, porque tú ya tenías tu carrera, ¿no? Sí, yo tenía mi carrera, mi trabajo, como, vamos, como cualquier persona de... Eh, y bueno y de cualquier partir, persona con suerte cualquier persona con suerte efectivamente que era una afortunada y después de, del accidente me planteé si seguir trabajando de lo mío o poderme dedicar al deporte también he tenido mucha suerte con los sponsors privados porque bueno si sí, el, el deporte eh, el deporte tiene pocas ayudas el deporte femenino menos el deporte eh, eh, ...para menos aún, entonces las becas son menores, las oportunidades son menores... ...y sí que es verdad que yo, gracias a los sponsors privados, también es verdad que yo empiezo las temporadas... ...haciendo las maratones internacionales, porque ahí es donde intento ganar dinero... ...para luego poderme costear los viajes para el triatlón, porque en el triatlón no, ni siquiera tenemos premios económicos... ...haciendo podium, y en los, y en los maratones, pues bueno, la, los premios económicos de las mujeres son inferiores al de los hombres... Pero bueno, ahí estamos luchando para ir cogiendo y haciendo hucha para, por lo menos, que no me cueste dinero hacer y practicar mi, mi pasión, poder vivir, entre comillas, de, del deporte. Sí que es verdad que creo que también debería de fomentar, tanto en el deporte femenino como en el masculino, que los deportistas, a la vez que están haciendo deporte, se formen porque cuando termina su carrera deportiva, que suele ser corta al final, luego se encuentran, son como muñecos rotos, ¿no? Se encuentran en un mundo laboral en el que ya entran tarde, no, no lo conocen, tienen que formarse y eso se debería de tener en cuenta. Yo creo que, de hecho, el Comité, el comité Olímpico está ahora muy centrado en eso también, viendo los problemas que ha, que ha causado en deportistas de alto nivel y deportistas que han representado a España y que han sido, han sido grandes. Entonces, bueno, pues nada, las empresas tienen que, tienen que ayudar, las empresas que quieran trasladar los valores que, que, que conlleva el deporte, sí que es verdad que ahora eh, está muy en auge lo de las charlas para los valores en las, de, en las empresas, y bueno, pues eso, eso está muy bien, y la visibilidad, claro, si es que la gente, porque existe Javier Gómez, no ya saben lo que es el triatlón, Sí, y mucha gente ni eso. Y Mario Mola. Y bueno, y Mario Mola. Pero si no, si no estuviesen esos dos figuras, nadie sabría lo que es el triatlón. Y el paratriatlón ya ni te cuento. También te digo que si una vez tenéis la oportunidad de ver un, un paratriatlón en, en teledeporte, a veces le echan los resúmenes. Es increíble, porque no solo estamos los de silla de ruedas, es increíble ver cómo, cómo corren los ciegos con el tándem, es increíble ver cómo va un amputado de piernas, cómo va un amputado de dos piernas, cómo monta un tío en bici sin brazos. Entonces, eso es aco Perdón de la palabra sí, es acojonante. Sí, sí, sí. Pero, claro, porque yo, además bien. que no lo conocía mi padre la primera vez que vino a acompañarme a hacer un paratriatlón y vio aquello, dice, esto es, o sea, si la gente lo viese, sí. alucinaría. A ver, ¿cuándo es tu próximo paratriatlón? Ah, pues mira, a, en Águilas, en Murcia, el primer fin de semana de mayo, estamos ahí haciendo una Copa del Mundo, que además es internacional y viene gente de todo el mundo. a todo para allá! ¿no? <risa> <risa> <risa> es chulo, es chulo. Bueno, chicos, ya sabéis, tenemos viajes viajes programados, tenemos Galicia, tenemos Águilas, en Murcia... Eh, espera, espera, espera, ¿y yo? <risa> En Zaragoza bueno, que ti, está más cerca. A, a ti es más fácil verte, a ti es más fácil verte porque juegas más torneos. ¿Tú cuándo? La verdad, la verdad. A ver, ¿Cuándo en se En Zaragoza posen? en dos semanitas está más cerca? Zaragoza dos semanas. En a el ave se si tarda poco. Lourdes, ¿tú? tú qué? ¿Tú cuándo? ¿Cuándo, hay, ¿Cuándo hay alguna competición que te podamos ver? A ver, yo a día de hoy ya no compito. O sea, no estoy compitiendo. Una exhibición. Tengo masterclass ahora. Pues es una masterclass. El fin de semana del 21 en Guecho, País Vasco. El siguiente fin de semana en... ¡Ya! ¡Sigue lo queráis! ¿Tú? ¿Tú? ¿Y la ¿Tú? Bueno. Yo, como no os puedo invitar a ninguna masterclass ni nada, ¿Tú? una cerveza o algo, ¿no? El vídeo, el vídeo, cortar eso, por favor. Bueno, bueno yo que, a ver, a ver, Lourdes, cuéntanos. A ver, ¿qué paso yo? Jesús, que me ha saltado dos veces. Me ha saltado dos veces. Ya, ya, ya. Te dedicas profesionalmente, no, no, no. pero una exhibición, una masterclass. ¿Dónde es tu masterclass? No, no, la masterclass ya lo he dicho. no Iba a decir lo de, bueno, que, que la, gimnasia, la gimnasia, de la gimnasia no se puede vivir. Bueno, o sea, no porque, se puede ah, tú tenías becasado, tú sí que tenías becasados por medallas olímpicas. Sí ¿no? tenía becado, tenía becado que por ser es una beca especial, no es ni, ni de conjunto, ni de grupo, ni de individual. Es una beca que está ahí en medio y la cantidad no es gran cosa, no es como otro deporte. De todas formas, bueno, las entidades que, que conforman la la beca la becajado, si creen que no vas a ir a los siguientes Juegos Olímpicos, si creen o sea, muchas veces ni preguntan, como nos ha pasado a nosotras, la quitan directamente. Por lo tanto, por lesión, mmm, aunque intentes recuperarte, ya pierdes esa beca. Entonces, con 22 años, si después de todo lo que has dado y todo lo que te han machacado, no tienes becaado, de todo lo que por todo lo que has dado por el deporte, pues tienes que trabajar. ¿Qué pasa? Que si trabajas no puedes entrenar. Y si tienes que entrenar, no puedes trabajar. Es decir, nosotras entrenamos siete horas diarias mínimo. Y claro, y sin beca eso no lo vamos a hacer, más que nada porque llevamos nuestro cuerpo al límite y nos machacamos mucho. Entonces es verdad que igual también deberían de pensar una manera de apoyar al deportista en ese momento de lesión o en un año de transición. Porque al final esto es una espiral, ¿no? lo que he comentado, si entrenas no puedes trabajar, con todas las horas que tienes que entrar en, estar en un pabellón al final no, no, no te da, no tienes tiempo libre… Claro, si quieres ser madre, claro. O sea, ya te, quitan, te pueden quitar la beca o... Uh -huh. O en fin. Bueno, bueno, vamos, vamos, a ver una, vamos a... Os voy a plantear dos últimas cuestiones y abrimos una, una participación del público que seguro que tiene muchas ganas de preguntar muchas cosas. Mm, dos cosas que se me ocurren para, para terminar. ¿Qué, ¿Qué deporte creéis que está más visto y reconocido la participación femenina? Y... ¿Cómo se, podría, cómo se podría incrementar, a lo mejor, eh, bueno, no, le iba a decir, voy a tirar una piedra contra mi tejado, no, porque Televisión Española, precisamente, yo creo que es de las televisiones o de los medios que más se ocupa del deporte femenino, especialmente en, en teledeporte, ¿no? Somos más deportivos en ese sentido. Pero, ¿en qué deporte crees que está más reconocida la participación femenina, por ejemplo? A lo mejor en la gimnasia, la gimnasia adlínica, en, en, en Padre no, dice ya Carolina. En baloncesto, tal vez, que tenemos subcampeonas campeonas del mundo, subcampeonas. Voleibol. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué, qué, cuál, qué, ¿Qué deporte se puede adaptar más a.? a que ¿Puede tener más visibilidad por, por, por Yo creo que cualquier deporte. Manera. El tema está en que cuando sale una una, una chica que destaca, una mujer que destaca antes, por ejemplo, el bádminton, por ejemplo, con Carolina Marina, ahora la, la arterofilia con Lidia Valentín. Entonces, uh -huh. cuando eh, destaca, cuando tenemos una campeona del mundo que sale en los medios, pues habrá muchas niñas que la vean y digan, nada, pues yo quiero ser como ella, yo quiero practicar ese deporte. Entonces, pues... Sí que es verdad que cuando hay una alguien que destaca, pues ese deporte pues va un poco más en auge, femenino o masculino. Uh -huh. ¿Quién soy yo? La natación con Mireia, es que sí, yo no, o sea, eso, lo... lo importante es una referencia, ¿no? Que haya una sí, yo referencia. Creo que sí. sí, eso es muy importante. Yo creo que el, igual el tenis es uno de los deportes donde a la mujer se le reconoce bastante. Además creo que ahora han llegado, eh, tienen igualdad en premios los Grand Slam también. Mira. El tenis, uh -huh. yo creo que se le valora bastante a la mujer, o sea, tendrán sus más y sus menos como todo. Y luego yo creo que cómo se podría mejorar, yo creo que el tema de la referencia y el tema de la visibilidad, creo que es fundamental. Que primero que haya visibilidad, la visibilidad atraerá patrocinadores y que se nos conozca más. Y que eso, pues, yo creo que es lo que puede hacer que vaya mejor todavía el deporte femenino. Sí, lo que pasa es que era un poco lo que decía Lourdes, ¿no? Que... Si salen grandes campeones o campeonas, pues tendrán visibilidad en los medios y los medios ocuparán más del deporte femenino si tenemos grandes campeones o grandes campeonas. ¿no? Bueno, yo creo que el compromiso de los medios debe ser a ayudar no solo cuando haya resultados, ¿sabes? que no salga en la tele solo cuando haya resultados. Al final, lo que cuenta Lourdes de entrenar siete horas, pues esto es eh, lo que hacemos casi todas. ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que dar visibilidad al... ...al deporte, a las historias del deporte, al sacrificio y al camino, ¿sabes? No solo ponerse la foto luego para cuando hay medallas. Ya, pero estáis de acuerdo que ayuda, ¿no? El, que, el hecho que haya, pues lo que comentabais a Lidia Valentín, Hombre, una garvin y Muguruza... Pero... Eh... O sea, yo hecho desde el principio yo creo que es clave que haya referentes de deporte femenino, que las niñas quieran... El gran problema en España es que los niños hacen deporte para ser como Messi, Gasol o Nadal... Y las niñas hacen, hacen deporte, o antes, que faltaban referentes, hacen deporte para sentirse bien. Bueno, pues ahora ya las niñas hacen deporte para ser como Carolina Marín, como Amaya Valdemoro Moro, como... Como Jennifer Carolina, el Pareja. Como, como todas. Entonces <risa> yo creo que hemos, hemos dado un paso más, ¿no? Sí. Y creo que tenemos que ser también justos con que el deporte femenino ha, ha evolucionado, ha cambiado. Yo entré en la selección en el 2000 y, es, y salí en el 2016 y el deporte femenino ha cambiado. Las instituciones se están implicando más, empresas privadas están entrando... bueno creo que quedan muchas cosas por hacer... ...pero que bueno, que también hay que ser justos con la evolución... ...que tiene que ir más rápido, por supuesto, pero... Eh, Miriam, no es por... ...fíjate, boxeo... ...no, no damos ni boxeo masculino... En, ...por lo menos en las televisiones públicas... ...con el femenino... ...¿cómo lo No, lo está, lo está, pero es igual, es visibilidad... ...es coger y que los medios cojan y, y digan... ...o sea, a mí, a mí... ...he tenido la suerte en ese aspecto... ...de que a mí me han hecho mil entrevistas... ...en mil medios... ¿Vale? Pero ya no por el tema de mi deporte, sino claro. por el tema de mi causa, ¿vale? Es muy diferente. A mí me gustaría más que se, se diera más visibilidad lo que es mi deporte, no lo que es mi vida. O sea, mi vida eh, ha tenido todo que ver el, mi deporte. Uh -huh. O sea, si no llegase por mi deporte, seguramente estaría como mil mujeres y mil hombres que hay ahí sufriendo ese tipo de maltrato, ¿me entiendes? O sea, yo lo que quiero que se me conozca es por todas las medallas que tengo. Tengo 95 peleas en mis espaldas, medallas internacionales muchas. Eh, campeonato de España, tema nacional, perfecto, pero ¿dónde están las PECAS? ¿Dónde están? ¿Dónde hay el dinero? Porque yo me sigo levantando a las 7 de la mañana para irme a trabajar. Uh -huh. Sigo cuidando a mis hijos, entreno 4 o 5 horas al día. Cuido a mis hijos, estoy en mi casa, trabajo. ¿Y qué? ¿Y qué sigo? Sigo, muy bien, es, pero... Eso es lucha, no lo debo no No, no, es que, es que es así. Yo, de todas maneras, sigo pensando en mis metas, pero igual, le tienen, le tienen que dar visibilidad. Si hay visibilidad, todo el mundo va a querer ser, como ella bien dice, como Messi y Ronaldo, joder, claro, o sea jodido, ocupan todo lo que es el tema del de, telediario. Todo el tema de deporte lo ocupa en lo que es el tema de fútbol, pero hazme caso, que hay, hay eh, eh, fe, sí. en, en, en el deporte femenino, sí. hay muchísimas mujeres que son punteras en su deporte sí, sí. y no solo tiene que ser una porque haya ganado no pero que lo den en los medios que lo metan en revistas que estén en periódicos que, que den visibilidad lo que sea al deporte femenino que hay muchas campeonas y igual el rugby se ha escuchado de rugby a me mm -hmm. caso hay un grandísimo equipo aquí en España sí. dónde está el tema de igual, el, el tenis, hay muchas. Mal humano todas también, las, las guerreras. Estamos ahora mismo aquí, sí. tienen, fíjate todas las medallas que tienen, pero te están hablando de pasados sí. lo que han sacado. Uh -huh. Y futuramente, ¿dónde se ve, dónde van a estar siguientemente para que la gente pueda llegar a seguir? Es que, es que. Te, te dicen decir, que hables, no, yo hablo. Te voy a decir algo, a, a, eh, a, no, ¿eh? a mí no me tienes que convencer, a mí no me tienes que convencer, porque yo soy sí. convencido de que el deporte, deporte en, todo, en todos los niveles, y en, en, y masculino o femenino, es, es importante para, para los medios. Eh, no, no, nada. Eh. En nuestro caso, para salir dos minutos y medio en la televisión, tuvimos que ser bicampeona del mundo. O sea, bicampeona del mundo para tener dos minutos y medio de televisión. Y aún así, televisaron el europeo y justo dio la casualidad que cuando salía a España pusieron los anuncios. No sería <ríe> televisión entonces... española que no tiene anuncios. <risa> Esa ha sido buena. Sí. Pero eso. Tienes que tener muchos resultados para tener unos minutitos de televisión o de, o de periódico. Y, y la verdad es que hay que, bueno, hay que dar más visibilidad ¿no? a los deportes femeninos. Bien. ¿Eva? Bueno, lo mismo que han dicho ellas y bueno, también como, como apuntaban, muchas veces eh, sí que es verdad que, que en mi caso se interesan un poco por mi historia, que yo lo entiendo, que es la historia de superación y que ayuda a mucha gente y tal, pero sí que es verdad que a los deportistas con discapacidad hay veces que no se nos valora como atletas en determinados, en determinados aspectos y estamos un poquito cansados de que muchas veces nos traten como el minusválido que hace que hace deporte y qué bien que estás haciendo algo, pero porque realmente entrenamos igual que cualquiera siete horas diarias, yo por la mañana me levanto y no pienso que voy en silla de ruedas, sino que tengo que hacer no sé cuántas series en la piscina, no sé cuántas series en la pista de atletismo y que se nos reconozca un poco también más eh, a nivel general, eh, hombres y mujeres como, como atletas. Uh -huh. Bueno, yo creo que he llegado a este punto, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que está quedando un poco claro eh, las dificultades que se han encontrado, luchadoras natas, la visibilidad que necesita el deporte para que lleguen patrocinadores, para que se equiparen, equiparen económicamente con el deporte de masculino. pero yo me imagino que hay muchas cosas, muchos detalles que queréis conocer de ellas y aquí tenemos un micrófono y se abre ahora un turno de, de preguntas, vamos a una sí. horita de preguntas si, si nos da. Eh, empieza por donde quieras. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, eh, no ¿Estuvimos si en se clase. Oye, ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye? No. ¿No? Sí, ahora, ahora, ahora se oye. Ahora parece que se oye. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Venga. Que nada, estuvimos hablando en clase sobre vosotras y demás y nos salió la pregunta de si habéis sido felices o sois felices practicando el deporte que, que hacéis. Esa era la pregunta. <risa> te voy a contestar, te voy a contestar. Es que me parece súper gracioso. Oye, una cosa, una, una cosa, perdonad. Perdonad, perdonad un momento, un momento. Eh, aunque haya posibilidad de que conteste de que contesten varias, vamos a centrar las preguntas en una persona porque si tiene que contestar las cinco a la misma pregunta, no salimos aquí ni para los exámenes del trimestre, del cuatrimestre. Entonces, la pregunta para quién se la dedicas. A Jenny. A ver, yo creo que bueno, me parece que creo que creo tenemos todas la convicción de que si no nos hiciera feliz y, sobre todo, si no te apasionara, no estarías dispuesto a sacrificar todo lo que realmente cuesta esto. Yo ahora que lo veo desde fuera, digo, vamos, lo volvería a hacer segurísimo. Pero también sabemos lo duro que es llegar ahí. Pero sí, somos felices. <risa> eh, hola, buenos días. El otro día estábamos en clase debatiendo sobre los valores del deporte... Y bueno, teníamos una pequeña discusión de que si era la persona la que inculcaba los valores en el deporte o era el, el deporte el que inculcaba los valores en la persona. Entonces, Miriam, que has hablado un poquito de los valores que crees que te ha transmitido el deporte, ¿crees que ha sido tú o que ha sido el deporte hacia ti? Yo creo que es un global, es un global de, de todas las personas que tienes alrededor y es lo que tú vas viendo todos los días. Y también tiene que estar en ti. Tú, te, tú mismo te creas tu propio valor de coger y levantarte todas las mañanas, el ser constante. El tener ese pequeño sacrificio, el coger y tener pertenencia a un grupo, ¿vale? O sea, todo, tú, tú eres ya un valor correspondiente para levantarte todas las mañanas y saber lo que tienes que hacer. Igual el respeto. Me imagino que tú vas a cualquier lado y tienes respeto a todo el mundo. Pues al final el deporte te inculca ese tipo de valores donde al final ya no, ya no solo por, por mi deporte, sino por todos los valores. Todos los, todos los deportes tienen ese tipo de valores. Y al final... Pues, a mí me gustaría apuntar eso. una cosita a esta pregunta. Yo siempre he dicho que, que gracias al deporte, ya que siempre he practicado deporte, cuando me ocurrió lo del accidente, como que mi mente o mi personalidad estaba más entrenada al sufrimiento y al querer volver a levantarme y a seguir luchando, porque era lo que había hecho siempre. Y creo que el deporte me había ayudado mucho en eso. O sea, las personas deportistas, como que tenemos un grado de sufrimiento superior y, y de, ¿no? de fuerza. Y, y bueno, eso, eso quería apuntar. Muy bien. Por ahí. Eh. Eh, hola, buenos días. Eh, yo quería hacer una pregunta entre Carolina y Eva, un poco por lo que habéis comentado, del tema de que tuviste un momento que dejar el tenis profesional, ¿no? Por el tema de estudios, que es un problema que hay ahora mismo en el deporte. Y quería preguntarte si de cara también al deporte femenino puede ser un problema más grande, ya que es tan difícil dedicarse profesionalmente a ser eh, jugador profesional en este caso ¿no? si ya de por sí, en, incluso los hombres que tenemos más posibilidades en ese aspecto ¿no? por las ventajas que tenemos en ese, en ese punto profesionalmente hay mucha gente que acaba dejando el deporte y no llega a profesionalizarse por la, las dificultades que tienes ¿no? y que al final no puedes compatibilizarlo con estudios de cara a las mujeres, ¿crees que puede ser eso incluso un problema mayor todavía? y que muchas la dejen por eso también Sí, absolutamente eh... Yo dejé dejé el tenis precisamente porque, digo, si no llego y luego no tengo unos estudios, eh, me parecía que era importante. Entonces, bueno, empecé con el pádel y al poder compaginar sí que, bueno, tuve la suerte de, de, de poder entrenar bien y poder llegar a ser número uno y poder dedicarme al deporte, pero evidentemente hay... Muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres que, que a mitad de camino lo dejan y que no evidentemente no se sabe, pero muchísimas. Porque dedicarse es muy difícil, en cualquier deporte, diría yo, tanto en el padre como en cualquier otro deporte. No, eh, ah Bueno, yo bueno, sí, quería apuntar que yo que he vivido también el, el aspecto laboral... Eh, si sí, ya por el hecho de ser mujer, ser chica, yo terminé la carrera súper joven y tienes que como demostrar el doble que tu compañero de al lado para llegar al mismo sitio que él, Únelo eh, eso también al deporte y a pues eso es lo que hablábamos, que la mujer también se tiene que plantear en un momento si quiere tener familia, cómo lo va a compaginar, el aspecto laboral, el aspecto deportivo… Entonces, como que ahí sí que yo veo un poco más de dificultad para nosotras, que siempre tenemos que estar como demostrando el doble que un chico en las mismas condiciones, en el aspecto laboral que yo lo he vivido antes de, del deportivo. Ahí. Hola, os agradezco a, a todos por esta jornada, que tiene como nombre Deporte para el Cambio. Y yo creo que no podemos irnos de aquí todos, nosotros también, sin que haya un cambio o un intento de cambio en nuestras vidas. Entonces, quiero lanzar a Eva Moral, que, que un pajarito nos ha soplado, que, que aunque a esa abogada le gustaría algún día hacer café, quiero lanzarle un, un reto, vale, en forma de reto, aunque en realidad es una invitación para todos, nos encantaría y haríamos todo lo posible para, para ayudarte no solo económicamente, que por supuesto... Que fueras futura alumna nuestra de Cafit. Bueno, pues, claro. ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias. Ya me bueno, veréis por aquí entonces de la piscina y eso todo el día haciendo el cabra. Silencio, por favor, silencio. Eva. No, que muchas... Vaya reto, vaya reto, sí, te sí, acabas de reto, es un reto, yo soy muy, soy muy inquieta intelectualmente también, me gusta siempre estar, acabo de terminar un, un máster de Derecho Deportivo porque creo que esto se acaba y yo tengo que estar haciendo cosas y me queda, me queda mucha vida por delante, muchas cosas por hacer y sí que siempre he tenido en mente eso porque en realidad es una de mis pasiones compaginarlo todo y bueno pues oye ya lo hablábamos tranquilamente a ver cómo que luego tengo que viajar mucho y bueno los aviones tengo muchas horas para estudiar para llevarme los apuntes eso sí bueno tenemos tenemos viajes tenemos propuestas de estudios qué más tenemos por ahí a ver dónde está el micro buenos días eh, para Jennifer ...comentarte que hiciste referencia... Al, pues, ...que Iberdrola está fomentando... La ...ayudas en el deporte... ...hiciste referencia al partido que del Wanda... ...que fue en abierto el Barcelona... Atlético Madrid-Barcelona... ...crees que si, si el partido haya sido de pago... ...previa entrada... ...porque fue gratuito... ...haya habido no, la, no haya ido más gente... ...que nos comentaras también... Eh, ...cómo colabora Iberdrola... ...o qué es la promoción que está haciendo... ...y tengo una pequeña duda también... Para Ignacia Lourdes? ¿Puede ser? Sí. Que si los premios entre de hombres y mujeres es equitativo, que si es lo mismo. Sí. Bueno, pues eh, lo que está haciendo Iberdrola ahora mismo es que eh, decidió dar un cambio en su estrategia de patrocinio y estaba patrocinando la selección española de fútbol masculina y decidió dar un cambio un poco por, por asociación de valores también de la empresa. Ellos, eh, una de las cosas que hacen es el tema de la conciliación, el tema de la igualdad, y la empresa lo llevan... Muy muy en el día a día y decidieron dar un cambio y empezar a apostar por el deporte femenino. A mí cuando me llamaron, uh, vamos, yo vivía en Barcelona, me llamaron, me contaron el proyecto y creo que tuve una cosa muy clara cuando dejé el deporte que era que quería seguir aportando al deporte femenino y que el deporte femenino se merecía otro trato. Así que cuando me llamaron dije, pues de cabeza, seguro, está en eso, intentando pues, fomentar el desarrollo del deporte femenino desde la base hasta arriba de todo, y un poco, pues, pues eso, ¿no?, valorar a través de becas a federaciones minoritarias, e intentar, pues eso, ahora estamos con 15 federaciones, esto es un proyecto que va para largo y que está directamente implicado todo el mundo, y vamos, a mí me parecía una historia bonita y que creo que es necesaria, más que nada. En el tema que decías del Wanda, es verdad que el deporte femenino sigue uf, costando que la gente pague por verlo, hay que, hay que reconocerlo. Yo creo que, eh, vamos, en Waterpolo, por ejemplo, que es de lo que puedo hablar cuando se hacían gratuitos los partidos por lo mismo, porque si la gente tenía que pagar… Pero es que esto es lo mismo que estamos hablando todo el rato. Si hubiera más repercusión, si hubiera más visibilidad, si generáramos más fans y si hubiera más eh, gente que, le, que se interesa por el deporte femenino… O sea, a mí la frase del deporte femenino no, no interesa vamos, me repatea, así de claro el deporte femenino sí interesa, pero hay que ponerlo entonces yo creo que si generáramos todo lo otro, esto iría subiendo evidentemente bueno, y te contesto a la otra pregunta eh, bueno, en gimnasia rítmica como en muchos otros deportes solo cobras a partir de, bueno que te dedicas profesionalmente al deporte entonces, como he dicho antes, las becas a pues dependiendo de si eres un equipo, o sea, un equipo de más de cinco o seis personas ...cobras una cantidad, si eres individual cobras otra... ...y si también está la nuestra... ...que es una especialidad... ...beca especial... ...no sé qué nombre tiene exactamente... ...que es para cinco personas... ...que la tenemos la sincronizada y nosotras creo... ...son becas que pone el Estado y está... ...ahí. Eh, hola, eh, mi pregunta es para Miriam... ...lo primero darte las gracias... ...porque yo te considero un ejemplo de los pies a la cabeza... Gracias, de verdad. Para mí es una pasada conocerte. Eh, mi pregunta es doble. Aparte de la igualdad, ¿qué aspecto del alto rendimiento cambiarías y de qué formarías ese cambio? ¿Cómo que un cambio al alto rendimiento? Sí, que dentro del alto rendimiento de todo lo que habéis, de, de todo lo que habéis vivido, que ¿qué aspecto en concreto si lo hay? ¿Qué cambio haría sobre él? No, no haría ningún cambio porque la verdad es que al final el, el, el alto rendimiento conlleva a eso, a que tú tienes que estar siempre a una altura muy, muy elevada porque tú ya no compites nacionalmente, compites internacionalmente. Internacionalmente esas muchachas que, que son boxeadoras, las tienen becadas totalmente por el Estado. Tienen un sueldo totalmente. Sin embargo, en España no. En España se está haciendo un equipo y, y bueno, gracias a a Iberdrola también, que se le está dando esto en el campo amateur que no tiene nada que ver con el profesionalismo porque conmigo ya serían becas privadas o sea, que me, que me becaran eh, empresas privadas pero sin embargo en el campo amateur eh, tiene que haber un apoyo bastante grande eh, y para ese tipo de entrenamiento yo no cambiaría nada porque tú tienes que estar bien físicamente mentalmente, o sea y tienes que tener un, un alto rendimiento siempre y una preparación muy, muy, muy elevada, porque fuera están dedicadas totalmente a ello. Aquí dentro, ahora mismo el equipo que están cogiendo eh, tienen que estar igual, tienen que estar estudiando pero son mucho más pequeñas. Pero si tuvieran el hándica que tenemos la mayoría de las mujeres, que es eh, tener críos o tener casa, o ahí sí que tendrían que cambiar ciertas cosas porque no es lo mismo que una persona la tengan becada o dentro de eh, dentro del alto rendimiento, dentro de, de estar... Eh, con todo un equipo que al estar fuera, no es lo mismo una interna que una externa. Es lo único que cambiaría, que tuviera las mismas posibilidades las externas que las internas. Hola. Eh, bueno, lo primero es dar gracias a la Francisco de Vitoria por dejaros venir aquí. Para mí es un honor y un orgullo poder decir que os he conocido. Y bueno, ahora mi pregunta de es gimnasta, es gimnasta. Eh, ¿Es posible que te podamos ver en poco tiempo o el tiempo que sea como desde otro punto de, del tapiz, como puede ser entrenadora? Bueno, a día de hoy no estoy compitiendo, sigo entrenando por mi cuenta para mantener la forma y estoy dando masterclass por diferentes sitios de España, ciudades, pueblos, sí que me estoy formando como eso me estoy formando de entrenadora, juez… Por lo tanto, ¿quién sabe? No se sabe lo que puede pasar. De momento me estoy formando. Ya veremos si, si sale bien, si... Hombre, vinculada al deporte voy a seguir estando. La gimnasia también, porque es un deporte que me ha apasionado desde pequeña, que me encanta y que me siento feliz haciéndolo desde otro punto. Y bueno, igual, sí. De todas formas, bueno, actualmente estoy estudiando arte dramático, interpretación... Así que, bueno, no se sabe lo que va a pasar. <risa> Hay que formarse en todo ahora. <risa> vamos con las con las tres últimas preguntas, por favor. Hola, buenas. Hasta eh, vamos a hablar. primero agradecerles a ustedes y a la Francisco Vitoria por venir y por aportar y me gustaría hacer una pregunta sobre todo a Miriam, debido a tu cargo en la Liga de eh, no, a Jennifer, perdón. Eh, Vista la tendencia de promoción de la prensa generalista como medio de comunicación, de televisión y periódicos, ¿no deberían las atletas centrarse en, otras, en otros medios de promoción como redes sociales y más viendo la tendencia que tenemos los jóvenes a vernos influenciados por ellas? A ver, yo creo que eso ya se está haciendo, ¿no? Yo creo que muchos deportistas están intentando potenciar su marca personal a través de redes sociales, porque al final, como dice Miriam, ella el próximo campeonato lo acaba de decir, pero nadie lo sabía, entonces ella es la encargada también de promocionarse a sí misma y a sus campeonatos. Eh, yo creo que todos los deportistas somos conscientes de que hay que hacer esto, de que hay que promocionarse a través de redes sociales, que encima es el día a día… Pero también es verdad que no podemos renunciar a luchar por lo otro porque el espacio en los medios no lo merecemos también. Entonces yo creo que puedes hacer las dos cosas, luchar por ese espacio en los medios y que salga por el deporte, que es lo que hablamos, que no salga por otras cosas, que el deporte femenino muchas veces sale por otras cosas. Y, y el, el tema personal, de marca personal y de tu día a día, evidentemente, creo que eso está, lo tiene todo el mundo muy interiorizado. De, vamos, yo creo que las sigo a casi todas en Twitter y demás y cada, intentas promocionar como sea el deporte. Bueno, mi pregunta va dirigida a las que todavía no habéis sido madre. ¿Qué pensáis que no se ayude en esa etapa eh, con una ayuda económica? Eh, porque aún siendo deportista eh, se corta las ayudas cuando se es madre, como ha salido la última noticia de la chica dando el pecho jugadora de hockey, que ha creado mucha controversia porque estaba fuera de lugar de amamantar fue, eh, después de un partido. Bueno, yo creo que habrá igualdad cuando eso deje de ser noticia, ¿no? porque una madre pues, tiene que dar de, de comer a su hijo. El tema de, de la maternidad es difícil en el ámbito deportivo y en el ámbito profesional, porque no, no se apoya, no se, dan, no se dan ayudas y pues es igual que te lo tienes que plantear. De, bueno, es que las, las deportistas... Eh, plantean su maternidad como plantean su temporada y luego las cosas la naturaleza no es tan mecánica y matemática como queremos nosotras sí que es difícil es difícil ahí no sé eso ya creo que va en cada una y en, su, en sus objetivos de vida y en su planificación y sus eh, su, su, pero sí claro que es más difícil no yo sí justo esto lo estuve hablando yo la semana pasada con con otras chicas y la verdad que, claro, nosotros somos deportistas profesionales, eh, si yo me quisiera quedar embarazada me tengo que retirar, porque perdería todas las ayudas de mis patrocinadores. Eh, si fuera que trabajo en algo que no sea deporte, podría trabajar a lo mejor hasta dos semanas antes. Entonces creo que hay un vacío ahí en el que estamos un poco desprotegidas y evidentemente se necesitaría una solución, que yo realmente no sé cuál es porque no lo sé, pero que tuviéramos algún tipo de ayuda por si nos que quisiéramos quedar embarazadas, que evidentemente sería pues entre que estás embarazada que no puedes competir, más el tiempo que por lo menos un año, un año y pico, hasta que retomen la competición. Entonces, ver de qué manera y cómo se nos podría ayudar para, para tener ese, ese lapsus de tiempo para darla cubierto o retirarte. Desgraciadamente, yo creo que la mayoría de, la, de las deportistas profesionales que quieren ser madres la mayoría se retiran y si no se retiran están un año y medio sabáticos, sin cobrar y, y cuidando pues, de, de tener al hijo. Eh, lo primero de todo, eh, gracias chicas por… con nosotros, eh, mi pregunta va para Lourdes eh, me consta que dentro del equipazo de Rítmica eh, las chicas también estudian a la vez compaginan, creo que si no me equivoco Alejandra Querida también estudia Medicina Ponte el micro cerca. Pues. otras chicas estudian café también eh, ¿cómo es posible entrenar 6 horas al día y, y a la vez compaginar una carrera eso como Medicina o café de lo que sea y luego otra pregunta un poquito más general ¿qué, cómo, qué consejo le daríais a una niña pequeña que se quiera iniciar en el mundo de, de alto rendimiento del deporte? Gracias pues se consigue compaginar con mucha organización, <ríe> no, no queda otra. Porque bueno, también tenemos un horario que nos permite en el instituto nos permite compaginarlo. O en mi caso que también hice Tafaz, también tenía ese horario que nos permitía <ríe> Si sí, tengo aquí varios compañeros de clase. <ríe> y bueno, nuestro horario era de 8 a 11 clase, de 11 a 2 y algo entrenamiento de tres a cinco y media clase y las que tuvieran universidad y no tuvieran ese horario, esa jornada partida, ese horario que le permitiera estudiar, estudiaban en ese ratito, que las demás teníamos clases, y de cinco y media a 9 y algo entrenamiento, que al final siempre era 10 menos algo, depende del trabajo como saliera. Entonces, bueno, llegabas a la residencia a las diez y pico de la noche, y tenías que ponerte a estudiar como, como fuera, como una loca. Estudiar, haces trabajo, en fin, es, es organización. Si te organizas bien, lo puedes compaginar. Es muy complicado, a mí me ha costado mucho, porque además el desgaste físico, tanto físico como mental, es bastante, sobre todo tafar me pillé en año olímpico. O sea, yo nadaba, corría, me iba a entrenar luego, después volvía, seguía con fútbol, en fin. en mi me encanta el deporte, pero creo que ahí me pasé. <risa> Pero bueno, así es esa organización, querer, querer hacer las dos cosas, porque sabes que cuando se termine el deporte, la gimnasia tienes que tener más cosas, ¿no? ¿no? No puedes vivir de la gimnasia. Así que es organización. ¿Y qué le diría a las niñas y niños que están empezando? Pues nada, que el deporte es muy duro, que es muy sacrificado, pero que o sea, requiere mucho entrenamiento y mucho esfuerzo, pero... ...pero tienen que trabajar mucho y con mucha ilusión... ...la ilusión no puede faltar... ...en cuanto falte la ilusión... ...lo das por perdido... ...porque con tantas horas de entrenamiento... ...al final necesita disfrutar... ...así que trabajo, trabajo... ...más ilusión... ...ese es el consejo que le doy... Bueno, vamos con la última pregunta... Eh, bueno, esta es... Eh, ...pregunta para Carol... Eh, ...quiero... o sea, ...ya no es el tema de la igualdad... ...que me da un poco más igual... El tema, o sea, ¿Qué destacarías, por ejemplo, de Martita y Ari, con respecto a otros valores que no tienen otras jugadoras? Bueno, Martita y Ari son dos chicas, no sé si la, bueno, los que no juegan al pádel, los que juegan al pádel son dos chicas jóvenes de 17, 18 años ahora que han ganado algún torneo y que nos están poniendo las cosas difíciles a todas. Eh, creo que son dos jugadoras que mm, están dando mucha frescura al circuito, eh, son dos jugadoras jóvenes, son muy carismáticas y, y, bueno, yo creo que se puede aprender mucho de ellas, sobre todo a lo mejor las que llevamos mucho tiempo de, se, de seguir con esa ilusión, eh, con las que ellas están jugando, las mismas ganas. Eh, Martita, Martita además está estudiando medicina, eh, que hay que estudiar medicina y compaginarlo con el deporte, lo mismo que decía... Eh, entonces, al final es organización, tiene que estar eh, muy organizada para poder compaginar las dos cosas, eh, esfuerzo, sacrificio y sobre todo esa ilusión que tiene por, por intentar ser la número uno, que, que yo creo que, que lo tiene en la cabeza desde que tenía 13 añitos. Así que nada, yo creo que cualquier deportista tiene que aprender de ellas también. Bueno, pues yo creo que aquí… Aquí ponemos punto y seguido, no sé, eh, otras actividades hay en esta semana del Deporte para el Cambio, pero yo creo que, que como muestra sobre el deporte femenino, sobre cómo está la comparación con el masculino, sobre, bueno, sobre las vidas, obra y milagros que hay detrás de cada gran deportista, y aquí tenemos evidentemente a cinco grandes deportistas, pues eh, yo creo que, que, que para empezarnos vale. Yo siempre me considero a mí cuando me preguntan que qué destacaría de mi profesión, no, pues haber tenido el privilegio... De, de hacer lo que me gusta, en primer lugar, y después de haber podido recorrer el mundo siguiendo a los, a los grandes deportistas españoles y haber tenido la satisfacción de contar los, los grandes triunfos y los grandes logros de todos, de todos ellos. Aparte de eso, lo decía al principio, me considero un privilegiado por estar hoy aquí y haber tenido la oportunidad de partir esta mesa redonda con estas excelentes deportistas, con Carolina, con Jennifer, con Miriam, con Lourdes y con Eva, para las que pido un enorme aplauso. Muchas gracias.